Nosotros, los seres humanos, somos omnívoros, que quiere decir que tenemos la capacidad de nutrirnos de todo. Tenemos la capacidad biológica de nutrirnos de la carne, de animales, y también tenemos la capacidad de recibir la nutrición y de comer eh, vegetales, productos vegetales. El hecho de que tenemos ambas capacidades indica que tenemos eh, la capacidad o la libertad de escoger. Tenemos eh, el derecho y la, eh, las condiciones básicas de poder decidir por qué camino queremos ir o eh, de qué queremos comer. Normalmente, no somos conscientes de que es una decisión eh, eh, sostener nuestra vida comiendo eh, eh, los cuerpos de animales o sostener la vida sin hacer esto. Es una decisión que hemos estado tomando o ha estado tomado por nosotros desde la niñez y que ahora llegamos a un momento adulto, en un momento en nuestra vida personal, pero también un momento eh, de llegar a cierto punto de madurez eh, de la civilización humana y en este momento eh, se trata de tomar una decisión consciente de qué quiero vivir eh, y qué eh, cuáles impactos y consecuencias eh, quiero tener eh, con mis actos alimentarios y en este planteamiento no se trata de eh, de juzgarnos o castigarnos eh, ni de negarnos y sacrificar se trata de ser consciente de lo que estamos haciendo y tomar una decisión eh, qué queremos eh, crear en cuanto a la sociedad en cuanto al medio ambiente en cuanto a nuestro propio ser y en cuanto a la sociedad y aquí estamos incorporando en la vida consciente un elemento de nuestra actividad humana que no hemos eh, sido muy conscientes que es la alimentación y este momento de estar decidiendo nutrirnos eh, sin productos animales o sin carne es un momento eh, de despertar un pequeño momento de despertar de darnos cuenta que hemos estado haciendo y que no tenemos que hacer esto, podemos hacer otra cosa. Y cuando eh, miramos ampliamente lo que está sucediendo en la sociedad, vemos que hay cada vez más restaurantes vegetarianos, hay cada vez más re restaurantes veganos, y tenemos, eh, estamos viendo un momento de nueva conciencia alimentaria. Y podemos... Eh, también hablar y se habla de la justicia, justicia alimentaria donde estamos conscientemente eh, observando el tipo de relación, el tipo de dinámica eh, que estamos creando eh, con nuestros actos eh, de, de alimentación y la comida que estamos continuamente comiendo eh, forma la, una condición in, indispensable para nuestra vida. Lo que comemos literalmente se convierte en lo que somos. Así que cuando hablamos de cambios alimentarios, estamos hablando de cambios que pueden tocarnos en el fondo de nuestro ser. Y estamos eh, eh, mirando cómo podemos vivir un compromiso con la justicia en todos sentidos y cómo podemos vivir un compromiso con la no violencia, cómo podemos vivir un compromiso con una vida compasiva y consciente mediante la alimentación. Y un paso que podemos tomar que instantáneamente está participando en todos esos campos es de dejar de nutrirnos de productos animales o dejar de, de comer carne. Y no, aquí no se trata de perder algo o tener que negarnos algo, sino se trata de recuperar algo, de ganar algo y mucho. Y cuando estamos pensando en, en los beneficios de tomar esta decisión, eh, podemos ver beneficios en muchos campos de, eh, de nuestra actividad y de nuestra vida. Eh, hay beneficios eh, inmediatos para nosotros mismos. Eh, beneficios físicos, beneficios mentales, beneficios psicológicos. Eh, también hay beneficios para la sociedad. Hay beneficios para el planeta y, por supuesto, hay beneficios inmediatos y directos para eh, los animales mismos. Y cuando decidimos tomar este paso y pensar cómo estamos viviendo, de qué estamos viviendo, qué estamos causando con nuestros actos de comer, eh, es un momento en que podemos estar viviendo la compasión compasión hacia uno mismo, en el sentido de querer cuidarse, querer beneficiarse, que, querer protegerse. También compasión para eh, las, los animales, ¿no? y compasión a la misma vez para la tierra, para el planeta. Y vamos a ir repasando estos diferentes campos de beneficio y maneras en que podemos estar cultivando compasión en esta actividad eh, que hacemos todos los días. Eh, cuando eh, empezamos con nosotros mismos, mirando los beneficios para uno mismo, de tomar este paso, de concientizarnos y, eh, y abandonar eh, la carne o productos animales, eh, los beneficios inmediatos que podemos ver son en la salud. Eh, tienen varias, eh, varias lecturas y hojas eh, que hacen muy explícita eh, el impacto en la salud de no comer carne. Hay muchos y eh, muchos son eh, bastante ya reconocidos en cuanto al colesterol, en cuanto a muchos elementos físicos. Eh, también podemos eh, tomar esta perspectiva de ver que cuando comemos algo que cuando miramos este cuerpo el cuerpo está hecho de la comida no salimos de la matriz de la mamá este tamaño y de dónde vino toda la sustancia no este material que no tuve al inicio que ahora sí tengo no viene en mayor parte de las, eh, la, eh, la serie continua de comidas que hemos comido. O sea, estamos ingiriendo lo que comimos. Y cuando comemos carne, estamos comiendo todo lo que eh, el cuerpo del animal tuvo en el momento de matarlo. Eh, eh, sabemos en nosotros mismos y los eh, los animales tienen estructuras eh, físicas parecidas las los mamíferos por supuesto eh, cuando eh, tenemos mucho estrés cuando tenemos mucho miedo eh, hay secreciones que eh, el estrés, el mismo estrés produce y eh, el cuerpo del animal, en el momento de oler eh, la sangre de otros animales que se están muertos, de sentirse atrapado, de, de oler el miedo, el olor, las secreciones del miedo de los otros animales, produce lo mismo en el, en el animal que está por matar. Y estas secreciones... Eh, están dentro del carne, dentro del cuerpo del animal en el momento de matarlo. Y esto es lo que estamos comiendo. Tomando pasos atrás, eh, la gran mayoría de los productos animales eh, provienen de animales eh, eh, criados eh, en, en una industria. Eh, cuyo propósito es de producir algo eh, que, eh, que otorga lo más carne lo más rápido posible. Eh, o sea, están llenos de esteroides, eh, incluso la, los productos lácteos están llenos de los esteroides, los antibióticos, todos los productos químicos que están continuamente, estamos continuamente eh, están, eh, eh, dando de comer o inyectando a los animales para que sean, para que resulten como nosotros queremos. No es un, no, no es, eh, un proceso natural, es un proceso donde hay mucha intervención químico intencional. Y estos esteroides, estos antibióticos, eh, estas toxinas, estos productos químicos, todo esto está dentro de la carne. Y lo com la comemos. Con un solo acto nos liberamos de todo esto, de decidir de no ingerir esto. ¿No? Y esto no está pensando en el impacto en el animal, ¿no? sino en nuestra propia salud. O sea, dejar de comer carne es una manera muy, muy directa de cuidar y beneficiar a nosotros mismos. ¿No? Si pensamos eh, en términos básicos, eh, cuando estamos comiendo carne, eh, aunque lo refrigeremos, eh, estamos básicamente comiendo algo muerto, estamos comiendo cadáver, y uh, aunque um, podemos disminuir uh, la velocidad, uh, la carne una vez muerta, un cadáver una vez muerto, un cuerpo una vez cadáver, uh, inicia un proceso de putrefacción. Y, un, y la carne no deja de podrirse al estar refrigerado, nada más estamos disminuyendo este proceso. Si miramos bajo eh, microscopio podemos ver que hay microorganismos eh, viviendo ahí, ya nutriéndose del cadáver. Y en ese sentido podemos, eh, yo creo que es válido pensar que nosotros cuando estamos comiendo carne, eh, nos estamos convirtiendo en buitres sin alas, ¿No? y si lo vemos asqueroso, ver un buitre comiendo eh, un cadáver, eh, lo, lo logramos disfrazar bonito, poner esta carne, empaquetarlo en algo muy bonito y poner muchas... Eh, eh, muchos elementos para disfrazar el sabor y quemarlo y freírlo y, y cocinarlo, pero básicamente estamos comiendo lo mismo. Y cuando eh, miramos todo este movimiento eh, de los, eh, los imperios europeos eh, que estaban buscando especies, ¿Por qué necesitaban especies? Era para, para disfrazar el sabor de la putrefacción en la carne. Y la sal también tiene, tenía este efecto. Era muy busca, buscado eh, precisamente eh, para, para ocultar este hecho elemental de que estamos comiendo cadáveres. Y por supuesto, esto va a tener muchos efectos en, en nuestro cuerpo. Um, o sea, simplemente en un nivel físico um, vemos estos y los muchos otros beneficios que pueden leer en el... En otro nivel uh, más espiritual o emocional o psicológico, uh, si pensamos uh, qué sucede cuando estamos uh, tomando uh, la vida uh, de un animal para comer, Aun si no, somos nosotros matando el animal. Para nosotros, desconectar, apagar la empatía natural que sentimos hacia animales, necesitamos mentalmente llevar a cabo un proceso eh, de endurecimiento del corazón. Y si miramos a los niños, eh, naturalmente tienen esta empatía. ¿no? Y si les damos de comer diciendo esto es tu amigo el, el pollo esto es la vaca eh, a veces no lo van a comer ¿no? si realmente hacen esta conexión la conexión está ahí entre la vaca con sus ojos grandes mirándonos comiendo tan pacíficamente eh, en, eh, en el pasto en el campo, esta vaca que, que se ve tan bonita, si en vez de decir esto es bistec, eh, si decimos esto es vaca, que estás comiendo vaca, y el niño realmente hace esta conexión, esta es vaca, es la vaca, no queremos que el niño haga esta conexión, y por lo tanto eh, creamos esta brecha. Ocultamos la conexión entre este plato eh, y el animal vivo. Y todos esos pasos que tomamos para eh, poner una barrera, una pared entre nosotros y el animal forma parte de una dinámica eh, que estamos viendo la consecuencia social, ambiental, y personal de separarnos eh, del otro, de convertir otro ser en un objeto para nuestro consumo. Eh, la destrucción ambiental tiene como su base esta misma transformación mental. En vez de conectar y sentir que somos parte del ecosistema, que la naturaleza está dentro de nosotros, que somos la naturaleza, ¿no? eh, de, de sentir que nosotros eh, y la naturaleza es, formamos eh, parte de un todo. Eh, dejar de pensar así y pensar yo estoy aquí, estos son recursos naturales que yo puedo, puedo extraer y en vez de ver un árbol veo madera en vez de ver vaca veo un buen guisado y esta transformación eh, también vemos en, en el ámbito social que en vez de ver una persona que sufre vemos una población eh, lista para la explotación ¿no? que van a, eh, van a eh, podemos contratar barato todos estos eh, procesos mentales que llevamos a cabo para permitir que explotamos y tratamos otras personas como cosas, eh, esto está totalmente implícito en el acto de comer el cuerpo de un animal. Y si queremos protegernos de estos procesos de endurecer el corazón, de... Entrar en relaciones profundamente insaludables que también tienen un efecto en las relaciones personales donde en vez de sentir amor, empatía, una conexión, sentimos este continuo aislamiento, esta falta de la intimidad auténtica que buscamos. Todo esto estamos creando cuando seguimos con estos hábitos de convertir otros seres en cosas y dejar de comer carne eh, nos permite eh, dejar de actuar de esta manera y es un campo de la vida en la vida donde ya dejamos de hacer esto y esto posibilita que sea más, seamos más conscientes de este, esta misma transformación mental en otros campos y aunque puede ser eh, más difícil llevar a cabo esta transformación en toda la sociedad, en toda la, todo el medio ambiente. Aquí, en nuestros actos personales de comer, tenemos un campo donde nosotros podemos decidir aquí no, no participo en esto. No voy a ser cómplice en esto, estas dinámicas en relación con los animales, por lo menos. Cuando eh, miramos en la sociedad eh, más ampliamente el efecto de, de tener una civilización donde tenemos toda una industria de ganado ¿No? y aquí la, la mera palabra ganado qué es lo que nos está indicando ¿No? que estamos en un planteamiento que yo gano y el otro, el ganado pierde, ¿Qué pierde pierde su vida esta dinámica eh, de dividirnos entre ¿no? los animales de rapiña, los depredadores y los depredados, eh, es, eh, creo que ya llegamos al momento en, en el desarrollo de la civilización humana donde reconocemos que tenemos que ir más allá de estas relaciones de explotar, explotador, depredador y explotado y depredado y cuando eh, cuando miramos que estamos con nuestras decisiones de comer productos animales estamos manteniendo cada uno está manteniendo esta industria ¿No? y en esta industria todos que participan en esta industria están eh, eh, metiéndose en estas mismas dinámicas de ver al otro como objeto, de, de, de apagar su empatía y eh, eh, contribuir a enorme sufrimiento a los animales en, esta, en, en estas eh, fábricas o, o granjas. Y aún si eh, estamos tratando de de criar los animales orgánico y más bondadoso al fin de cuentas les estamos quitando lo que más les vale que es su propia vida y la conexión entre estar dispuesto de tomar la vida de un animal para nuestro propio placer eh, porque eh, Sí, ya que estamos en un momento donde sabemos que tenemos otras opciones, hay muchos productos animales, veget eh, perdón, vegetales disponibles, tenemos mucho conocimiento, entendimiento, cómo mantenernos eh, saludables y fuertes sin usar productos animales. En este contexto de donde tenemos esta opción, pero seguimos eh, comiendo carne ya sabemos que esto no es porque lo necesitamos físicamente es porque queremos porque queremos y qué esto dice de la sociedad completa y para mí hace hace varios años cuando se inició la guerra en irak em, em, era una, eh, una guerra eh, iniciada por eh, los Estados Unidos y eh, para los con un compromiso eh, social, espiritual, con la compasión eh, la guerra es, es una, una de las situaciones más extremas donde se han fallado ¿no? los procesos de, de vivir consciente y compasivo. Y es, eh, era muy fácil eh, sentir compasión hacia los iraquíes eh, atacados. Y con el compromiso, con el camino que tengo, estaba tratando de... Tratar también de incluir en la compasión los que están, estaban creando haciendo la guerra. Y para mí era un poquito eh, eh, difícil incluir eh, los políticos que se quedan en sus oficinas tomando estas decisiones, eh, pero eh, decidí tratar de eh, de no desconectarme de, del sufrimiento, de la confusión de los soldados americanos que habían ido a, al país de otro pueblo para matarles Y en aquella época el, la revista, el periódico, el New York Times, eh, estaba publicando cortos eh, resúmenes de los fallecidos, de los soldados fallecidos y me di la tarea de leer, de leer, eran, ellos estaban buscando cosas personales de, la, de las vidas de estos soldados. Y todos los días hubo otro. Y me di la tarea de tratar de verlos como, como, como, como eh, seres humanos. Y eh, una cosa que me... Eh, me chocó mucho, era en una gran proporción de sus eh, cortas biografías se mencionó eh, el hecho de que eran cazadores, que les encantaba cazar. Y eh, un tiempo después estaba dando enseñanzas sobre ser eh, vegetariano y mencionó que empezamos con, eh, matando animales por nuestro, pro, nuestros propios propósitos y no, no son tantos pasos para llegar a matar a seres humanos por nuestros propios propósitos. Y leyendo estas biografías me di cuenta que la actitud o el hábito o la manera de relacionarse con el otro que se lleva a cabo cuando estamos matando animales, cuando estamos cazando, eh, participa en esta misma habilidad de matar a un ser humano. Y cuando estamos en este contexto eh, de tener la opción de no comer carne, si seguimos eh, apoyando y sosteniendo literalmente con nuestras compras, una industria eh, de matar animales para nuestros propósitos, ya que no es necesario biológicamente que comemos carne. Básicamente estamos eh, comiendo carne para el placer, porque nos gusta. Y esto y cazar como forma de, de deporte es algo muy parecido estamos eh, no estamos llenando un vacío nutricional que no se puede llenar con ninguna otra cosa sino estamos eh, por el, la fuerza del hábito por no ser consciente de haber estado criado en una sociedad donde se come ¿no? eh, todos los productos sin realmente hacer esta conexión Perdón, entre el animal y el plato. En este contexto, eh, ¿por qué estamos matando a los animales para nuestro propio deleite, entretenimiento y placer? Y participar en dinámicas sociales que apoyan esto en una industria, en un, procesos económicos eh, Creo que, que ya es el momento de decidir que no, que no es congruente eh, con los principios eh, de justicia eh, y de compasión que queremos vivir. Eh, si nosotros pensamos bien, eh, no por qué ser vegetariano, sino por qué ser carnívoro. Um, básicamente, uh, uh, la razón es por hábito y porque me gusta, por el placer, por el sabor. En otra enseñanza donde estaba hablando uh, de la decisión de comer carne o de no comer carne, um, mencionó... Um, que el único la, la, de, de, de imaginar cómo sería si los animales podrían hablar en idioma humano. ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si nos hablarían de sus experiencias. Si tendrían la capacidad de expresar lo que están viviendo bajo nuestro trato. Y, uff, uf, ¿no? Qué horror, como imaginando lo primero que, que, que, imagi que podemos imaginar, que ellos seguramente contratarían abogados y nos pondrían muchos pleitos y nos llevarán, llevarían todos al corte y estaríamos frente al juez y tendríamos que, eh, que defendernos ¿no? como acusados. Y cuando nos toca explicar o como por qué lo hicimos, ¿no? no nos quedaría otro excepto simplemente decirles, pues, ¿por qué sabes rico? ¿Eh? Imaginar que estamos privando a un ser vivo, un animal de su vida, criándole bajo condiciones de tanto y tanto dolor, estrés, sufrimiento, angustia, lo hacemos ¿Por qué? porque su carne nos cae bien en estos tres centímetros cuadrados aquí en la lengua. Que aprovechamos tres, cuatro segundos, Todo esto que ponemos en movimiento para nosotros experimentar un tiempo muy corto en un área muy, muy limitada en nuestro cuerpo, el placer de su sabor. Y si miramos para tener esto, ¿qué es que estamos permitiendo que el otro experimente? En, estas, eh, en la industria que nosotros estamos apoyando cuando eh, nos eh, consentimos estos sabores eh, limitados, eh, los eh, animales pasan su vida eh, completamente privada de libertad, eh, apretados en espacio muy, muy pequeño para lo que son, les sometemos a cualquier horror y tortura porque es propicio para poder eh, criar y matar con más, eh, eh, de manera más eficaz y menos costoso. A los eh, pollos, eh, no sé cómo se llama este pico, este, esta parte, la boca eh, del pollo, lo cortamos para, para que, eh, Porque cuando tienen, están estresados y tienen miedo, empiezan a, a, a atacarse, a lastimarse mutuamente, tratando de tener más espacio por su pánico. ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Disminuimos su pánico? No. Le cortamos. ¿no? Imagínate, ¡ching! Te lo cortan. Y estás ahí en este espacio con el pánico y ni siquiera puedes como usar esto para defenderte. Y toda la vida, ¿no? pasando por las máquinas, donde finalmente te, te quitan la vida y te mueven. ¿No? Te quitan la vida, te desmembran, te desmembran, ponen, empaqueten y envían a la, al mercado. ¿Por qué? Para que otra persona eh, puede tener un, su carne asado ¿no? o su guisado con partes de tu cuerpo adentro. Uh -huh. La, eh, cualquier forma de carne que es que más te gusta es ahí donde debes de, de tener el valor y atreverte a ver ¿Qué es que hacen con estos animales antes de esto llegar tan bonito y disfrazado eh, como cadáver en tu plato? Y el proceso de, des, de, de, de retirarnos de estas dinámicas de tanta crueldad eh, puede ser un proceso gradual. Eh, podemos empezar por lo menos. Eh, ciertos tipos de carne abandonamos. O por lo menos en una comida del día ya no habrá productos animales o ya no habrá carne. O un día por semana. ¿No? Pero si eh, tomamos este primer paso... Lo que vamos a descubrir es que no es tan difícil como pensamos y si tenemos el compromiso de realmente comer compasivo y consciente eh, encontramos eh, que tiene muchas eh, que nos compensa eh, automáticamente y podemos activamente acordarnos y concientizarnos que yo estoy rescatando la vida de un animal al decidir no tomar esto. ¿Mm? Y puede ser que el primer paso que estamos tomando es eh, de dejar de comer carne por completo, de ser vegetariano. ¿Mm? Eh, un siguiente paso que se puede eh, tomar cuando uno se siente listo o se puede decidir hasta ahí puedo, más no puedo, pero más nos concientizamos y queremos integrar con nuestro ser este principio de la compasión de considerar el siguiente paso de dejar de usar productos animales por completo. O sea, eh, ya no tomar eh, leche animal y queso animal. Y en eh, otros videos, en siguientes sesiones van a tener instrucciones cómo crear leche muy muy rico de, de productos vegetales. Y aunque sí se puede comprar en cajas, leche de arroz, leche de almendra, etcétera, leche de soya mi experiencia es que si lo preparas tú es mucho más rico preparándolo natural y hay instrucciones en los videos para hacer esto pero de, eh, de entender por qué considerar aquel siguiente paso de ser vegano por completo eh, podemos contemplar eh, las experiencias de las vacas eh, que usan para leche eh, donde eh, das a luz un bebé, ¿no? y todo, todas la, eh, las emociones y las hormonas eh, maternas que fluyen, que hace que quieres cuidar tu bebé, quieres proteger tu bebé, ¿no? te toman el bebé. ¿no? Y te conectan con una máquina eh, donde... La, a las horas que ellos quieren, la cantidad que pueden chupar de ti, ¿no? conectan eh, en tu pezón eh, una máquina y hay muchas infecciones en el pezón y hay, seguramente hay mucho dolor cuando se está conectando esta máquina con un, un pezón infectado o por lo menos sensible que quería dar a un bebé, no quería dar a una máquina, ¿no? Y ahí eh, estás eh, manteniendo toda la vida los animales en esta condición. ¿no? Y la, eh, la decisión de dejar eh, de nutrirnos de, es, de este sufrimiento es una decisión de retirarnos de los ciclos de cruel crueldad en lo cual hemos caído y es una decisión personal lo tomamos reconociendo que arar la tierra eh, también eh, habrá insectos que fallecen en esto no se trata de ser muy arrogante que yo no hago nada de esto sino de ser consciente de que si directamente un animal está viviendo toda su vida tratado como un objeto eh, tortura, torturado, puesto en, en condiciones esquerosas y dolorosas toda su vida para terminar con un, eh, con un momento final de pánico, de miedo, de estrés y de matanza. Mm que por lo menos me retiro de esto y ni lo quiero apoyar con, con mis compras. Esta decisión podemos tomar consciente de, de que hasta la medida que nosotros podemos, no vamos a seguir contribuyendo a estos ciclos. Y es un acto de bondad hacia los animales, es un acto de de rescatar, su, de salvar su vida, de, eh, de eh, proteger a otros frente a mi eh, propia eh, apatía, mi propia crueldad, mi propio eh, egocentrismo que hace que estoy dispuesto a, a quitarle a otro la vida para deletar el sabor de su carne. Eh, la, de esta manera, las, a, los animales son, eh, forman parte de nuestro círculo de compasión. Las personas involucradas en esta industria también no queremos que ellos, ellos eh, se meten y sigan en estas dinámicas que nos chupan el alma, que, que, que, que nos que nos quita nuestra dignidad personal de estar viviendo, torturando y matando. También es manera de cuidarnos a nosotros mismos, eh, cuidar la salud y cuidar muchos otros eh, elementos de nuestro ser. A la misma vez, eh, la misma dinámica eh, de querer cuidar de querer ser una fuerza benéfica, una presencia benéfica en el mundo, eh, puede llevarnos a ver que eh, el dejar de usar productos animales y sobre todo de dejar de comer carne, eh, es una manera de cuidar eh, el medio ambiente. Eh, el uso de agua el uso de tierra, el uso um, de recursos naturales para criar animales es mucho más que para eh, sembrar. Y cuando um, los científicos nos indican que entre, um, entre un kilo los recursos en cuanto al agua, a tierra, de, eh, de eh, producir un kilo de carne requiere el equivalente de 20 hectáreas para producir lo que un hectárea, una hectárea eh, de nutrición vegetal produce y si lo pensamos bien eh, en un golpe si, si, si todo el mundo fuera vegetariano, si la, la humanidad haría esta transformación alimentaria colectiva, ya no habrá eh, base para hambre global. Ya lo eliminamos. Veinte veces más comida tenemos así, sin estar envenenando la tierra con más pesticidios, sin eh, estar... Eh, consumiendo tantos recursos. O sea, eh, los que tienen una conciencia ambiental, eh, este paso de, eh, de querer eh, reducir el uso de recursos, eh, hay que ser vegetariano. Es, no es congruente estar comiendo carne eh, sabiendo, sabiendo, sabiendo, sabiendo eh, que uno está teniendo este impacto ecológico. Eh, también eh, podemos ver que el nivel de gases eh, metanos producidos por los animales es más allá de la producción de dióxido de carbono. Y si queremos eh, proteger eh, la el, el, hecho ¿Cómo se llama esto? No, no me recuerdo cómo se llama. Si queremos proteger eh, el ambiente, eh, si disminuimos eh, la, eh, la cantidad de animales eh, que están eh, sido criados por la industria eh, animal o industria de ganado, eh, podemos eh, automáticamente... Eh, ...eliminar mucha contaminación eh, que hay en este momento. O sea, si te inquieta el calentamiento global... ...hay algo ahora mismo que puedes hacer. Dejar de comer carne. Si te preocupa eh, la contaminación... ...si te, te preocupa la escasez de recursos si te preocupa la velocidad que estamos extrayendo recursos, si te preocupa falta de agua limpio, dejas de, de comer carne y ya has hecho una aportación. Y si no dejas de comer carne, de estar consciente que estás contribuyendo directamente a estas dinámicas. ¿Mm? O sea, si tenemos compasión hacia el planeta ¿No? una manera de cuidar nuestra madre tierra es de regresar a las raíces que tuvimos antes de adaptarnos y empezar a comer carne ¿No? y en nuestra historia ancestral eh, evolucionaria eh, podemos ver que la capacidad de ingerir cadáveres era algo que, que, que fuimos adaptando. Si naturalmente fuéramos construidos eh, como depredadores para eh, matar a otros animales y comerlos, ¿dónde están los comillos? No, no tenemos los comillos. Estos dientes, ¿no? Ni siquiera podemos comer carne sin cuchillo, sin tenedor y cuchillo. No estamos estructurados para esto. Y la piel, nuestra piel tan delicado. ¿no? ¿Cómo es que no estamos construidos para ir y pelear con tigres y osos y, ¿no? y otros animales? Incluso una vaca con los cuernos, nos, eh, un toro con sus cuernos, cuernos nos da un golpe y, y ya, ya, ya, físicamente no estamos construidos para esto. Lo que sucede en, en los procesos de digestión, eh, igual, es mucho más difícil a digerir. Y si quieren ver el efecto, en la diferencia, la carne que queda en los dientes, si uno no se muy, muy bien después de comerlo, se está podriendo. ¿No? Nuestro, nuestro, nuestra estructura no está construida para empezar a, a para procesar esto naturalmente. Nos adaptamos. Ahora es el momento de usar esta misma capacidad y volver a adaptarnos. Aprovechar la flexibilidad que tenemos ahora conscientemente. ¿No? Las garras. ¿Dónde están las garras? ¿No? No tenemos esto, ¿no? no estamos construidos con este propósito. ¿no? La flexibilidad que, que nosotros los seres ten, te, eh, humanos tenemos, la inteligencia de, de encontrar maneras, ahora las aprovechemos para ser eh, conscientes, compasivos y justos en nuestra conducta. De tomar otro camino ahora. De, de ser adultos, ¿no? de ya no ser chancos. Y ahora eh, creo que cuando llega el momento de estar viviendo este compromiso, eh, la, eh, si tenemos muy claro el porqué eh, de... Eh, tratar de mantener una conciencia eh, de que el por qué estamos haciendo esto es para otros es para el mundo es para la sociedad, es para los animales, es para el medio ambiente y también es para nosotros mismos y que con esta decisión estamos creando enorme beneficio para muchos, en muchos niveles, en muchos campos de la vida física, emocional social, ambiental, ¿no? con un solo acto, y de deleitarnos de esto. Y si tenemos una mente abierta, podemos ver que el gozo de estar pudiendo cuidar y aportar algo positivo en tantas direcciones, en tantos niveles, es mucho más que este escaso placer, que este esta sensación transitoria de tener la carne en, en la lengua ¿No? si hay momentos difíciles eh, en que uno realmente quiere comer algo si lo encuentras difícil si estás como teniendo este anhelo de comer carne ponte, ponte en la jaula del animal cuya carne quieres comer quédate ahí unos Cinco minutos, ¿No? y luego pregúntate si realmente quieres comerlo, y uh, este, este uh, acto de ponernos en su lugar, ponernos en su jaula, lo podemos hacer mentalmente, sería muy poderoso hacerlo una vez físico, pero al menos una vez mentalmente nos ponemos en su lugar, y esto ayuda enormemente en no querer contribuir a su sufrimiento porque ya no es un objeto, algo ajeno, a otro. Eh, a la misma vez eh, de, eh, de saber que esta es una decisión eh, que tiene cierta eh, valentía, cierto valor, que sí vamos a estar eh, en diferentes situaciones donde no estamos eh, complaciendo a los demás, no estamos cayendo bien en eh, las dinámicas familiares o sociales, pero que estos son los momentos en que podemos eh, realmente reconocer que mis compromisos no son solo para los momentos cuando me, me cae fácil, también son para los momentos cuando me cuesta un poquito y que estamos, que, que felizmente pago este costo escaso de una inconveniencia social o personal por un gran propósito. Y esta, este valor que vamos fortaleciendo en este ámbito alimentario es un valor que vamos a necesitar si queremos crear un mejor mundo si queremos enfrentar el crisis ambiental, si queremos tener relaciones positivas, si queremos tener una sociedad justa, vamos a tener que mantener nuestros compromisos con la justicia, con la bondad, con la compasión, eh, aun cuando otros no, a otros no les cae tan bien. ¿no? Y aquí eh, ya tenemos respuestas a, a todas las objeciones las eh, objeciones o todas las eh, como quejas que nos pueden hacer en la familia. Eh, sin embargo, eh, de, de, mientras nos estamos nutriendo de este anhelo de cuidar, este anhelo de aportar algo positivo, eh, podemos... Eh, a veces sentir que estos grandes problemas que el mundo enfrenta, sociales, ambientales, eh, son muy, muy grandes. Y hay muchos elementos que hay que cambiar que son más allá de mi alcance. Pero lo que sí es dentro de mi alcance, yo puedo hacer una aportación. ¿No? Y esto es en las decisiones que estamos tomando continuamente a lo largo del día. Eh, me nutro del sufrimiento de animales o no, no y cada vez que estamos decidiendo no, estamos haciendo una aportación y lo podemos hacer con la confianza de que la industria existe porque hay gente que compra ¿no? y finalmente poco a poco y somos cada vez más personas que hemos tomado esta decisión cuando hay cada vez más ya en muchas ciudades todos los restaurantes tienen una opción vegetariana porque hay, siempre hay alguien que viene y, y pide. ¿no? Y que por nuestra eh, decisión estás apoyando a otros que quieren tomar esa decisión. Y finalmente... Es así que vamos creando esta energía grupal, esta, este ímpetu colectivo de hacer cambios grandes en la sociedad y, y en el medio ambiente. Así que lo, lo, eh, el momento de iniciar este cambio es ahora, es cuando comes. ¿no? Y las consecuencias, eh, las implicaciones de este acto, eh, no vamos a poder ver el fin. ¿no? Eh, estamos viviendo en un mundo de interdependencia donde mis decisiones son decisiones colectivas. Lo que yo decido comer, estoy decidiendo ¿no? a por, eh, crear o contribuir a lo que otros comen. ¿no? Y este, eh, la decisión de ser vegetariano es una decisión muy congruente para cualquier activista en áreas sociales, definitivamente para animalistas o ambientalistas, eh, pero también en el contexto de tener un compromiso espiritual. Y aquí eh, el compromiso con el no dañar eh, es algo que podemos vivir eh, en, en, en cada comida. Y eh, como, como un pensamiento de despedida eh, para esta plática, eh, realmente de enfatizar, eh, de no convertir esto de ser vegetariano o ser vegano en una nueva identidad que nos separa de otros, que tiene este efecto de polarizar. Esta misma eh, dinámica o mentalidad de agarrar una identidad que no comparto con otros, eh, es parte de la mentalidad que yo soy aquí y el animal está ahí y por lo tanto yo tengo el derecho de comer. ¿Por qué? Porque he oculto, he perdido de la vista lo compartido, la identidad compartida como seres que sufrimos. ¿no? y si hay dudas que eh, los animales sufren, nada más levantas una mano y ves como los animales eh, perciben la amenaza. Y la capacidad de percibir amenaza es la prueba de una mente, de una conciencia, de una capacidad de percibir, de, de imputar o de... Eh, adivinar un posible futuro ¿no? que no existe, que sabe que al esta persona levantar su mano puede ser que me va a hacer tal y tal cosa. ¿no? El miedo que vemos en los animales que, eh, que amenazamos es la prueba de que sufren, sienten dolor y son conscientes de su propio sufrimiento y dolor. Saben interpretar de dónde viene y quieren escapar. Y regresando a esta base compartida entre nosotros y estos seres que sufren, estos seres que tienen la capacidad de ser gozosos y de, de estar dolidos, de regresar a esta identidad básica o esta, esta base compartida entre los animales. Y por lo tanto, no sentir orgulloso que yo soy persona que hace esto, y de no menospreciar otros que están en una fase donde nosotros pasamos mucho de nuestra vida, que era eh, comiendo eh, sin estar consciente o sin estar viviendo un compromiso con la compasión. Y de, de hacer es, de esta manera eh, de vivir eh, compasivamente, conscientemente y también con una sabiduría eh, que respete a todos los demás. Y eh, espero que te ayudarán en vivir este compromiso eh, de eh, convertir todos tus actos alimentarios eh, en actos de gran bondad. Para ti, para la sociedad, para los animales y para la tierra gracias